Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birly y en este video quiero hablarte sobre cómo crear una estrategia de hashtag de forma eficaz para tu cuenta de Instagram. Si te estás volviendo loco porque no sabes cómo utilizar los hashtags, quédate porque en este video te voy a contar paso a paso cómo crear tu estrategia de hashtag para ser más visible en Instagram. Pero antes de empezar te invito a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones porque todas las semanas subo nuevos vídeos en donde hablo sobre marketing en redes sociales, comunicación digital y emprendimiento y no quiero que te los pierdas. Así que ya sabes suscríbete y además si presiones en el botón de la campanita te va a llegar un aviso cuando haya un nuevo vídeo por aquí. Ahora sí, dicho esto comencemos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente en este vídeo quiero contarte cómo construir una estrategia de hashtag de forma eficaz, pero por si todavía no sabes qué es un hashtag, te lo voy a contar. Lo podemos identificar con el símbolo de la almohadilla y un hashtag lo que es, es una etiqueta que nos ayuda a organizar y agrupar contenido. Cuando estamos creando un contenido de una determinada temática y colocamos un hashtag, lo que estamos diciendo es que ese contenido se va a guardar junto a otros contenidos similares de la misma temática. Por lo tanto, los usuarios pueden encontrar contenido que les interese buscando un hashtag determinado de esta forma también logramos ser más visibles en instagram los hashtags son la clave para que tu contenido llegue a más personas y para que logres llegar a tu cliente ideal y por eso es importante y por eso yo también insisto tanto en tener una buena estrategia de hashtag ten en cuenta que los hashtags no son simplemente un decorado que no hay que elegirlos al azar sino que hay que hacerlo de forma estratégica y eso es lo que te quiero enseñar en primer lugar te voy a contar cómo hacer esa elección de hashtag y luego sí te voy a contar algunos eh, datos importantes algunos experimentos que yo he realizado también en mi cuenta sobre el tema de los hashtags y también voy a eh, quitar algunos mitos que dan vuelta sobre el tema de los hashtags y que probablemente te puedan llegar a confundir. En primer lugar, ¿cómo comenzamos a construir esta estrategia de hashtag? Instagram nos permite utilizar hasta 30 hashtags y así puedes hacerlo. No es realidad que si utilizas los 30 hashtags no va a tener alcance tu, tu publicación, que Instagram te va a penalizar ni nada por el estilo. Así que teniendo en cuenta que podemos utilizar estos 30 hashtags, eh, lo que tienes que hacer es plantear cuál va a ser tu estrategia, cómo vas a utilizar esos 30 hashtags o la cantidad que tú desees utilizar, porque no es obligación tampoco utilizar los 30 hashtags, sino que tienes hasta ese límite y saber cómo van, eh, cómo vas a seleccionar tú esos hashtags. ¿sí? Entonces, yo aquí lo que te planteo es que utilices hashtags de... Eh, que sean pequeños, hasta que sean medianos y hasta que sean grandes. ¿A qué me refiero con esto? A la cantidad de publicaciones que tenga cada uno de esos hashtags. Yo considero un hashtag grande un hashtag que tiene millones de publicaciones. Con este hashtag evidentemente posicionar tu contenido es más difícil. Hay tanto contenido, hay tantas personas utilizando ese hashtag que es muy difícil y por eso están los hashtags medianos y los hashtags pequeños que son de mis favoritos porque con esto sí que tenemos más chance de que nuestro contenido llegue a más personas y que aparezcamos por ejemplo en la pestaña de explorar y algunas personas nos puedan encontrar que tal vez no nos conocían. Cuando hablo de hashtag medianos me refiero a hashtag que están en torno a las 500 publicaciones y cuando hablo de hashtag pequeño de hashtag de que están alrededor de unas 50 publicaciones. ¿Qué es lo que hago con, esta, con estos hashtags? ¿Los uso de forma proporcionada? No, yo lo que hago es utilizar un 50% de hashtags pequeños, un 30% de hashtag medianos y un 20% de hashtag de los grandes. De esta forma es como compongo mi estrategia de hashtag dentro de mi cuenta de Instagram. Ahora, la pregunta es y lo que te decía anteriormente es, ¿utilizo los 30 hashtags? No siempre. Realmente he realizado pruebas. Y no siempre utilizando los 30 hashtags es como he obtenido los mejores resultados. También me ha sucedido tener muy, pero muy buenos resultados tan solo utilizando 15 hashtags. Así que es necesario que tú te dediques a también analizar y hacer pruebas para saber cuántos hashtags vas a utilizar y cómo es, como tú en tu cuenta vas a obtener los mejores resultados. ¿Por qué? Porque no todas las cuentas son iguales. Realmente a mí me ha sucedido utilizar pocos hashtags en otras cuentas y tener muchísimo menor alcance y ver que realmente es necesario utilizar 25 o 30 hashtags tal vez para poder tener mucha más visibilidad y en mi cuenta me pasa tal vez todo lo contrario. Así que es importante que tú también te tomes el tiempo para analizar esto, para hacer distintas publicaciones e ir probando. Importante, hay que cambiar los hashtags en cada una de las publicaciones. No cometas el error de siempre estar utilizando los mismos hashtags. Tienes que ir variándolos en cada una de las publicaciones y luego sí puedes volver a repetir algunos, pero no siempre uses la misma selección de hashtag y lo vayas utilizando en cada una de tus publicaciones porque así sí que irá bajando tu alcance, tu engagement, así que te recomiendo que Tengas eh, distintos hashtags para cada una de tus, de tus publicaciones y que evidentemente te tomes un tiempo para seleccionarlos, para utilizarlos de forma, de forma correcta, de forma estratégica y no que sea simplemente al azar para poner algunos hashtags y ya está. ¿Debo poner siempre hashtags? Mi recomendación es que sí, que siempre utilices los hashtags dentro de Instagram porque realmente... Funcionan muy, muy bien. De hecho, si entras dentro de las estadísticas, que es algo que te recomiendo que hagas, hay una una, una línea donde puedes ver el alcance que has obtenido por, por los hashtags. Así que eso también debes analizarlo. Yo siempre me propongo que ese alcance por el hashtag cada vez se vaya incrementando y poder ir llegando a más personas. Si trabajas de forma estratégica, te aseguro que lo vas a lograr. Por otro lado, y hablando del tema de estadísticas, ¿cómo sabemos si mis hashtags están funcionando o no están funcionando? Te voy a recomendar una herramienta que es la que yo utilizo, que es Metricool, para analizar los hashtags dentro de mi cuenta de Instagram y saber qué alcance he obtenido. Como te dije, Instagram Insights sí que nos permite saber cuál es el alcance que hemos obtenido por hashtag, pero nos habla de todo el grupo de hashtag que hemos utilizado en determinada publicación. Sin embargo, dentro de Metricool, que es una herramienta de programación y también de medición de estadísticas de redes sociales, si tú conectas tu cuenta de Instagram, lo que puedes ver es el alcance que has obtenido por cada uno de nuestros hashtags. ¿Por qué esto nos es útil? Porque así sabemos qué hashtag es el que nos ha funcionado bien y cuáles son los que realmente han tenido poquito alcance y en función de ello yo lo que hago por lo menos y lo que te recomiendo a ti también es tener bien presente cuáles son esos hashtags que funcionan muy muy bien y en las publicaciones más potentes las publicaciones en las que quiero que mi alcance sea muy grande porque tal vez es una publicación de venta algún anuncio importante utilizo esos hashtags que sé que funcionan a la perfección. Hago como una selección, como un pequeño combo de mis mejores hashtags y me los guardo para esas publicaciones que realmente son muy, pero muy, pero muy relevantes para mi cuenta. Así que eso también te lo, te lo recomiendo. Otro de los mitos que hay sobre el tema de los hashtags es si funcionan igual dentro del primer comentario o dentro del caption. El caption es el texto de, nuestro, de nuestra cuenta, de, de nuestra publicación, perdón, dentro de Instagram, lo que vendrá a ser el copy y eh, lo que yo te aseguro es que realmente el alcance es exactamente lo mismo no hay ningún problema si no te gustan que los hashtags estén dentro del de copy y los quieres poner dentro del primer comentario realmente yo he medido las estadísticas de eh, utilizar los hashtags en un lado y en el otro y los resultados han sido exactamente los mismos así que puedes utilizarlos en cualquiera de los lados como tú prefieras eso ya es más una cuestión de gusto y de estética que una cuestión estratégica. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta y que puedas elegir cómo tú prefieres hacerlo. Recuerda que los hashtags están para utilizarlos con estrategia que realmente funcionan muy bien, que debes tener una estrategia, así como tienes tu estrategia de contenidos, debes tener una estrategia de hashtag porque nada sirve estar creando contenido de muchísimo valor si luego no lo va a ver nadie. Así que trabaja en tu hashtag, mide el alcance que tienen esos hashtags, selecciona esos mejores hashtags y guárdatelos para tus mejores publicaciones. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, te invito a que me dejes un like, que me dejes tu comentario. Si te ha quedado alguna duda, también me puedes preguntar. Me puedes proponer siempre algún tema sobre el que te interese que hable porque todos los meses creo un vídeo respondiendo a las dudas de mis suscriptores, así que me encantaría que tú me dejes un comentario y me digas de qué quieres que hable en un próximo vídeo. Espero que te suscribas a mi canal, me encantaría tenerte aquí dentro de mi comunidad en YouTube y nos vemos la próxima semana.